Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com Descargue la aplicación de La Superior Estéreo desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de excelente programación. Hoy estamos con Víctor Manuel Quintero, cantante de música popular Norte Vallecaucano también llamado El Charro del Valle. Ya está retirado de los escenarios, pero sigue pendiente del mundo musical, de las rancheras, de la música popular que tanto le agradan. Víctor Manuel es nacido en La Unión, municipio del departamento del Valle del Cauca, pero habita actualmente en La Victoria, al norte del departamento del Valle, a muy pocos kilómetros de La Unión, su terruño amado. Le damos la bienvenida a Víctor Manuel Quintero al canal OZ Producciones. Un abrazo y qué bueno saludarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, otoniel. Muy bien, gracias por tu invitación y no bien, bien gracias a Dios llevándola ya con estos años que tengo ya pues, retirado ya de la música. Ya prácticamente no estoy no estoy ya trabajando únicamente en las reuniones familiares que hago mis canciones. Pero para no olvidarme del todo, pero ya no, ya, no, ya no trabajo. ¿Hace cuántos años se retiró y cuántos años estuvo en actividad? Los años eh, de actividad, yo empecé a trabajar ya cuando me incursioné en la música mexicana, que ahí es donde eh, hablo como solista, ¿no? Porque como como haciendo trío, digamos, con mis hermanos, dueto, todo un dueto muy bueno con mi hermano Luis Alfonso. Y, y, así, y hacíamos presentaciones a, a cuarteto, a trío y a dueto Porque tú sabes, éramos cuatro hermanos eh, cantantes digo, ¿Quiénes, éramos, ¿Quiénes eran ellos? Y, y digo éramos porque ya se nos murió el Tato Quintero Pues que fue un reconocido mi hermano Usted Tato ¿Usted lo tiene como buen referente vocal? Uh, no, es que Tato fue un... Un artista consagrado, uh -huh. consagrado. Digamos, de los cuatro hermanos que cantamos, eh, fue el artista más consagrado. Uh -huh. Sí, hizo miles de televisión con Jorge Barón, con Jimmy Salcedo, con, con todos esos programadores. Él hizo todos programas. ¿En qué año fue famoso su hermano? En la época del, más o menos del 60, lo que era el 68 yo digo que por ahí hasta los 84 más sí, o sí, menos, sí, sí. Uh -huh. sí. fue la cantante del rancho de Jonás, ok, uh, trabajó como, creo que como 10 años trabajó con, en el rancho de Jonás, ok, sí, y entonces nosotros también trabajamos allá, pero temporalmente no, no trabajamos de seguido, y él fue el cantante, pues él fue el que nos, nos llevó de la mano. Ok, ¿era un referente? Uh, claro, okay. era un referente, sí. Mi hermano Tato, que ya está en el cielo, ahorita el 24, sí. el 24 de este mes de julio cumple cinco años de muerto. ¿No hace mucho? Sí, apenas va a ser cinco años que se nos murió. ¿Y hasta última hora él cantó? No, tocó la guitarra y el requinto porque era un... Era un puntero de okay. mucha calidad y guitarrista. Ok, dejó el canto, conocido. pero siguió la interpretación de instrumentos. Sí, lo que pasó fue que a él le dio, le dio, mmm, pues, cáncer en la garganta. Oh. Entonces, le hicieron una cirugía y después de la cirugía, uh -huh. le quedó la voz así, muy, muy ronca. Oh, ya. Sí, entonces, ya no pudo volver a cantar. Es una suerte la operación Car de garganta. sí no es una suerte uh -huh. y entonces no pudo volver a cantar y, y pero sí trabajaba como guitarrista como puntero porque era un extraordinario puntero como le digo él hizo parte de, del trío Monte Carlo en Cali que fue un trío muy famoso el Trio Monte Carlo fue integrante del trio América en Medellín también trabajó mucho tiempo con el Del famoso trío América claro ah nos ¿Del Victoria, camino de la vida y todo eso? correcto. Oh, pero es un orgullo. Oscar, que es el director de, de, de, de, de, del trío, pues hoy en día trabaja con los hijos. Uh -huh. Hoy en día él ya trabaja con los hijos, tiene el trío con los, con los hijos de él. Oscar eh, dijo, una, en una entrevista que le hicieron, dijo que la mejor época del trío, donde estuvo mejor el trío, fue cuando estuvo tato con ellos. Tato, pues bueno, ese gusanillo de la música, ¿se le adentró a usted a partir de qué edad? Sus papás cantaban, sus abuelos, sus vecinos, porque uno se pega de niño de lo más visual que ve en su momento, ¿no? ¿Cómo no? Pero, Toniel, la verdad nosotros lo llevamos en las venas, uh -huh. eso es de sangre, porque... Bueno, mi papá no cantaba, pero tocaba la guitarra. Él nos arrullaba todas las noches eh, cuando nos acostábamos y él apagaba la luz y él en oscuras tocaba la guitarra. No cantaba, pero tocaba la guitarra. Eh, y, y mis tíos, hermanos de mi mamá, formaron un trío muy famoso que hubo en Cali en su época. Se llamaba el Trío Maguar. Manolo, Gustavo y Arturo Manolo y Arturo hermanos de mi mamá y Gustavo pues, era un compañero que ellos tenían entonces bueno entonces por ahí por ese lado mi mamá también tenía una voz muy bonita pero nunca pues como para trabajar la música no pero cantaba muy lindo mi mamá bueno y, y por el lado de mi papá mmm, hace muchos años póngale usted, no sé, yo pienso que unos 80 años, eh, los hermanos Quintero eran hermanos de mi papá, que uh -huh. nosotros también nos llamamos los hermanos Quintero, eh, ya, eh, pues, ya la otra descendencia. Otra descendencia. Sí, entonces, que eran mi tío Abelardo, que era el mayor, y mi tío Adolfo, tenían un dueto como, como el que tuve yo con Luis Alfonso, Digo, vamos, mi hermano Luis Alfonso, entonces los hermanos Quintero, mi tío Eduardo antes de morirse me, me contó que tra, trabajaban mucho. Hacían presentaciones, los llamaban de toro, de toro, en la unión, rondanillo. Me hizo hasta reír porque me dijo y nos pagaban. Ah, y nos pagaban. Sí, y nos pagaban, y nos daban trago, y nos daban comida, le contó el viejo. Y, y entonces, como te digo, entonces eso viene, inclusive mis primos, los hijos de mi tío Adolfo, Salieron también guitarristas tocando la guitarra y, y Aloncito también cantaba. Claro, y en ese tiempo, ¿qué edad tenía usted? No, pues cuando ellos tuvieron eso, yo ¿Sí? yo no había nacido. Oh, ok, ok. Los hermanos de mi papá. Ok, en el vientre de su señora madre, ¿usted escuchaba las melodías de ellos mm, en las el serenatas? A lo mejor, claro. Que sí? y, so y sobre okay. todo los de, los de mis tíos, hermanos de mi mamá, sí, porque. ¿Sí? Porque ellos le llevaban serenata a mi mamá, y venían de Cali, acá a la Unión, a San Luis, me ¿no? dicho, sí. nosotros somos de San Luis. Sí. San Luis es un corregimiento, amables oyentes, que pertenece a la Unión Valle, que queda entre la Unión y Toro, al norte del departamento de nuestro Valle del Cauca, al occidente de Colombia, en las faldas de la cordillera occidental. Es correcto, es correcto. Por la tierra del... Pan de yuca y pan de bono, el trabuco, que eso es allá, es original de San Luis. Sí, señora. es original de San Luis. A nosotros desde muy pequeñitos nos pusieron a comer pan de yuca y pan de bono. Seguro. Y en esa época era muy delicioso. Bueno, y, y entonces hay veces que venían a visitar a mi mamá, a mis tíos, y, y se venía el trío, Maguar. todos venían los normales les unos antochos de gallina y nos daban serenata, nos despertaban, dejaban tranquilamente a las 12, 1 de la mañana, unas serenatas y nosotros estábamos, diga usted, yo estaba por ahí de cinco años, cuatro, cuatro o cinco años tenía yo en esa época. Ya lo arrullaban con cantos con... de música colombiana, claro. con guabinas, bambucos, pasillos, todo eso, qué bonito, Era... cómo le estarán envidiando a usted esta juventud de ahora, sí. Todo eso. Claro que ellos dirán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso claro. ¿Cómo se come ¿Cómo esa se música? Come? Sí. ¿Cómo se escucha eso? Pues les vengo claro. a decir, amable juventud, que esa fue una época muy hermosa. Esos tiempos pasados musicales de nuestra música colombiana fue grandiosa. Grandiosa, grandiosa. Y nosotros la interpretamos hasta que... Yo me dediqué a cantar música mexicana en el 84. Ya, ya no volví yo a trabajar con mis hermanos pero mientras trabajamos con mis hermanos, eh, cantamos esa música. Es Víctor Manuel Quintero, un gran exponente de la música ranchera, ya retirado de los escenarios. Dejó una huella grandísima, difícil de superar por el registro de su maravillosa voz. Interpretaba muy bien, excelentemente la música al estilo de Javier Solís. Víctor Manuel Quintero, invitado al canal OZ Producciones. No olvide suscribirse a nuestro canal, darle la alerta de la campanita para futuras eh, novedades. Y bueno, también bajar la aplicación desde la Play Store a su teléfono Android de La Superior Estéreo para que disfrute 24 horas de una excelente programación. Gracias por suscribirse y recomendar nuestras publicaciones.